Catiana Murillo elaboró un informe sobre el impacto del cambio climático en el bosque nuboso de la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde en Costa Rica. Los bosques nubosos son bosques o selvas de montaña con alta concentración de niebla durante todo el año. Conforman ecosistemas muy vulnerables y los cambios del clima ponen bajo amenaza a su gran biodiversidad. Escuchemos a Catiana. La Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde, ubicada en la zona norte de Costa Rica, protege uno de los bosques nubosos más famosos en el mundo, no solo por su gran diversidad biológica, sino por el modelo de turismo en armonía con la naturaleza que ha impulsado en las comunidades aledañas. La reserva fue creada hace 48 años gracias a la visión y esfuerzo de líderes de la comunidad cuáquera asentada en la zona, que llegaron de Alabama y Iowa en la segunda mitad del siglo XX, atraídos por la tradición pacifista de Costa Rica. A este esfuerzo, se unieron expertos del Centro Científico Tropical, CCT, una organización sin fines de lucro que actualmente cuenta con más de 50 años de generar investigación y propuestas para la convivencia armónica entre el ser humano y los bosques tropicales. La reserva, que es administrada por el CCT, cuenta con poco más de 4.000 hectáreas, de las cuales solo 13 kilómetros son senderos abiertos al público. Posee la mitad de las especies de animales y plantas de Costa Rica, y cerca del 2.5% de la biodiversidad mundial. El Centro Científico Tropical ha estudiado por décadas la variabilidad climática que sufre la reserva y ha observado cambios importantes tanto en la temperatura como en la precipitación. Esta situación está causando la pérdida de la llovizna, que es la lluvia horizontal generada por la neblina característica del bosque nuboso convirtiendo este ecosistema poco a poco en un bosque lluvioso y afectando a numerosas especies, como lo explica Georginette Méndez, directora de investigación de la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde. Dentro de los cambios que hemos observado en el bosque nuboso han sido principales en los grupos que estamos estudiando como anfibios, reptiles y aves. Básicamente, estos impactos se han visto reflejados en la distribución de estas especies y también en la abundancia de sus poblaciones aunado a esto los días secos en el bosque nuboso han incrementado llamamos días secos a los que la precipitación no es posible medir y esto básicamente ha venido incrementándose año con año ¿verdad? hasta ir eh, rompiendo el récord entonces esos son los cambios que eh, han sido bastante presentes en estos grupos que hemos trabajado. Y claro que esto tiene un impacto muy significativo en el bosque, porque eh, muchas especies están variando, ¿verdad? Eh, esta distribución donde se encuentran, hay un efecto importante sobre los organismos especialistas de las zonas altas, los cuales se ven restringidos específicamente solo a una zona, y obviamente también en la cantidad que, o de individuos que podemos encontrar de estas especies esto pues aumenta ¿verdad? Eh, también esa variabilidad y se podría decir desequilibrio en el bosque porque como algunas especies cambian su distribución pueden ser especies que influyen mucho como depredadoras eh, y entonces pues eso va a influir sobre otras especies, entonces es una cadena, verdad, que si algo se desequilibra dentro del bosque, pues en sí todo el bosque se eh, ve con un impacto significativo. Y esto también causa eh, menos, en cuanto al clima, pues se registra menos eh, neblina, menos lluvias influye sobre la humedad y todo es un, es un ecosistema que lo ideal es que estén en equilibrio. Entonces, esto va, a referir, esto va a interferir en estas poblaciones. Una de las especies más representativas del bosque nuboso debido a su gran belleza es el quetzal. No en vano, sus largas plumas color esmeralda eran utilizadas para decorar la indumentaria de reyes y sacerdotes indígenas en Mesoamérica. En la reserva, los quetzales permanecen de enero a mayo, que es cuando anidan. Luego migran en junio y julio a zonas más bajas de la vertiente del Pacífico, cuando el clima se torna más severo y el alimento escasea. Los cambios en el clima, de los cuales la reserva no está exenta, son una potencial amenaza para la sobrevivencia no solo de esta especie, sino de muchas otras y del bosque nuboso como un todo. En la reserva ya han desaparecido especies como el sapo dorado, que era endémico o único de la reserva. El aumento en el número e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos como tormentas y huracanes, que provocan deslaves y derrumbes también afecta al bosque nuboso porque éste se cae más rápido de lo que puede regenerarse. Y de la reserva y sus atractivos naturales dependen también decenas de negocios turísticos o comerciales asociados a esta actividad, los cuales operan en las comunidades de Santa Elena y Monteverde y están tratando de recuperarse de la situación de pandemia. Sobre esto nos comenta Carlos Hernández, gerente de la Reserva Biológica Bosque Nuboso-Monteverde. Cuando el gobierno volvió a reabrir las áreas protegidas, abrió 12 parques nacionales y la Reserva Biológica Bosque Nuboso-Monteverde. En ese sentido, nos aligeramos a hacer nuestro protocolo para poder abrir con dos motivos. Uno, por supuesto, eh, que nuestros turistas se sintieran seguros, pero además para apoyar a la región, en su recuperación económica y por supuesto social. Muchos de nuestros atractivos en Monteverde lógicamente estaban cerradas y solamente y por un tiempo la Reserva Monteverde estuvo abierta. Eso ayudó a la recuperación económica y de la sociedad de la región de Monteverde en Costa Rica. ¿Qué hacer entonces frente a esta situación? Inicialmente pues es poder continuar estos estudios para ver cómo se comportan las especies, cómo va cambiando el bosque y poder buscar estrategias para mantener la biodiversidad dentro del bosque. Es muy importante poder manejar adecuadamente las presiones que nosotros podemos controlar, esas presiones de, de actividades humanas que van a impactar sobre las especies. Por ejemplo, hacer un uso adecuado y sostenible del turismo, eh, tener un control eh, sobre la cacería, sobre la tala ilegal, sobre la extracción de especies. Entonces, todo lo que nosotros podamos prevenir va a ayudar a quitar las presiones que de por sí ya tienen las especies sobre el cambio climático. Y bueno, en, en mientras se pueda realizar esta conservación de especies, pues poderlo hacer y tal es el caso como el proyecto Ojo sobre el Quetzal y el cambio climático donde lo que estamos buscando es preservar el Quetzal dentro del bosque nuboso a través de nidos semi artificiales. Entonces en algunos casos podemos ayudar y si podemos hacerlo de una forma también correcta y no perjudicial para las especies pues lo hacemos. Pero donde nosotros podamos como ser humano minimizar los impactos, eso es un esfuerzo bastante significativo para no causar ya mayor presión sobre las especies, especialmente las vulnerables que sabemos que son las que van a llegar a un punto crítico de extinción por todos estos. De todo esto dependerá que el canto del Quetzal siga escuchándose en las profundidades de un bosque que también lucha por sobrevivir.